mierda! Saltaron como el ¡Vayan eh Ay, vayan por cura, vayan por cura ¡Me mataron, boludo. Oh, ¿Cómo? Estamos tomando el punto para lo seis eliminaciones. Lo maté a los para el los monos! seis los a los monos! boludo ¡Vaya! a los a los los 6 eliminaciones, ¿Qué <tose> Qué mierda! <risa> ¡Qué lucha de monos grandes, boludo! <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? Ay, oh, el me cago la cura! ¡Yo llevo el carrito! <risa> ¡No, por favor! Che, ahora el mono se cura, Mira que lo conoce. Todos se curan progresivamente. Lo ¿Okay? pasa que pasa es que el mundo se cura... Los generos, Pero... Acordate ¿Cómo? que antes el tema era que no, no se curaba... Cuando se cura la armadura, no, no, no. Todos ¿Eh? se curaba. todos se curan la armadura. ¿No? Se cura la armadura. Todos se curan la armadura. Todos tienen la armadura. ¡Cómo <risa> uh, me metí por la de de Uy, uh -huh. no ¡Cómo la a ¡Lo <totra> rico aparte! ¡Ay, Dios! No. ¡Coge esta mierda! ¡Y la ganamos! Estoy de la ventana en el <risa> La mierda, ¿no? ¿Qué me va ¡A mi raro! ¡No me vayas a ver el naño, boludo, <risa> aparte! ¿Qué ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ¡Sí! ¡Sí! que ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No quiero morirme! ¡No! 11, macha de 11 asesinatos llevaba, boludo! ¡No me había muerto una sola vez! Dios, boludo, me buffanqueé, ¿no? lo podemos ganar, ¿eh? Se escapa a Monet, boludo, se escapa a Monet. Eso es un planteo, se escapa a Monet. Vos seguís, camión. Venga oh. No, no. Mataste, ¿no? <risa> ¿Qué es? Qué lindo, <risa> Qué lindo, dice. Eh, es ser esto es un quilombo, no tiene ni sentido. ¡No! Ah, yo ya tiraba. Marco, yo nosotros sé. vamos a lo rojo y hacemos clic. No, no. estoy solo! solo! ¡Me estás <risas> Sentido todo el oh, oh, vamos a oh, vamos vamos a Vamos a <risa> <risa> <risa> Ah, al veneno, al veneno Dale, quédense en punto puto, así si lo llevamos La coche vieja, boludo Me quedé entre vida, boludo Me lo metí en el el culo, si no me voy Dale, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que lo Saqué de la mierda Y <risas> ahí lo saqué carajo, el carajo, boludo, el puto lo voy a flanquear a ver si se puede... Lo que hay que hacer es ir turnando las ultis para poder empujarlos hacia donde Ahí la tiró, la así que me No me empujaron, por eso. Tengo Y me va a llevar a... No, me tiró, Claro, mataron no con hacer tío, tío, tío, tío. Tío. Vamos, ¿qué pasa? Vamos, puta mono de mierda, quita no, salí volando Me un poquito <tose> iba uno que tenía medio punto de mira boludo, no nunca maté 21 con el mono boludo nunca puse <tose> el ataque cuerpo a cuerpo con esto el qué? el ataque cuerpo a cuerpo eh, pegá, pegá Tome un punto, toma un punto, ¿sí? que yo lo salgo, yo lo empujo yo les empujo, Yo, empujo. yo fui a agarrar bien por No, me caí. No No me es el momento de caerles. No, escucha Vengo a pero lo ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me caí, boludo! No, no. sí, el sí, uno uno uno! ¡Ay, sí. mm -hmm. sí, no! no ¡Empuja, no, gente! los no. todos del punto! ¡Ya! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Eh, puede ser! ¡La revista! La... madre! La traseña que me tira <risa> Vamos, vamos que pasa, vamos que pasa eh... No se sale del punto Venga allá, hijo, de puta Esa es la no, ¿Qué? No se mueran que estamos llegando no te hago ni venga, venga, venga! ¡Venga, ahora! Dale, boludo, dale, Estoy tirando monos al pozo, boludo. Es una frase que nunca me en cualquier otro contexto terminamos todo preso con ese comentario. que <tose> tengo un No se No, <tose> no, <tose> no, No sean boludo, no, no, no sean boludo, no sean boludo, no han boludo. acá, tira acá, yo estoy acá, yo estoy acá te voy a boludo. Dale, boludo, Rápido, rápido, venga, venga, venga. Y no a la pija, todo. Alguien que salió, le por no se boludo, no sé qué pasó. Dale, Ahora, ahora, ahora, tenemos que darlo ahora. Sí, sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! no ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! y se ha movido el miedo que